Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo están, qué tal les va, eh, qué dicen, qué cuentan, cómo se sienten hoy eh, Pues no sé qué día sea hoy, pero pues hoy, en este momento, ahorita <risa> Después de un tiempo considerable, regresé a Assassin's Creed Valhalla porque Lo dejé, y lo dejé eh, Simplemente por Haberme aburrido, y es que tenía muchas muchas cosas que hacer y eso como que uh, me dejó muy fastidiado así que uh, dije bueno ya me cansé hay otros juegos que puedo jugar un poco más entretenidos y bueno lo dejé y debo de decir que sí me ha estado gustando sí me estaba gustando me está gustando está bien es un buen juego eh, el problema es que, bueno, para empezar yo decidí iniciar con una dificultad elevada. Y uh, por un lado eso como que mermaba un poquito la experiencia, pero aún así orillaba a que yo tuviese un poco más de tiempo para eh, dedicarle, este, eh, buscar eh, la manera de subir el nivel de mi personaje, pues todo lo que se tiene que hacer en un, en un juego de ese tipo. Es más, está muchísimo mejor estructurado que el Assassin's Creed Odyssey En serio, en verdad está mucho, mucho mejor estructurado Me está, Eso es lo que me está gustando bastante O es lo que me gustó en su momento con Assassin's Creed Valhalla Que está mejor pensado Después de todos esos contratiempos que hubieron eh, Y que se notaron bastante dentro de lo que es Odyssey eh, un salto muy grande de lo que fue Origins Que Origins me encantó, lo amé, lo adoré Terminé todas las misiones Es decir, Origins fue una, una, una delicia Pero Odyssey, Odyssey como que uh, no me gustó mucho Creo, Aunque creo, no lo sé Tal vez probablemente también es mi error Ya que pues decidí subirle la dificultad Y bueno, <ríe> desafortunadamente eso merma la experiencia un poquito pero bueno, ahora sí lo estoy jugando No he terminado Odyssey Sigo jugándolo Pero pues le estoy dando su tiempo Lo mismo que con Valhalla Lo mismo que con este juego, lo mismo que estoy haciendo ahorita Con Valhalla estoy haciendo con Odyssey Y, y pienso terminarlo Pienso terminarlo en algún momento me estoy dando cuenta que este juego lo dejé hace como un año y medio lo jugué o bueno lo compré justo en su lanzamiento el cual fue el 10 de noviembre del 2020 estoy viendo que una de mis últimas partidas guardadas fue en octubre del 2021 y probablemente jugué más adelante en el 2022 pero pero ya no, ya no guardé esos datos, ya ya no me importaba guardar videos para crear contenido. Que sí lo creé en su momento, sí, sí tengo un poquito de contenido creado y que subí a este canal. El caso es que inicie el juego, dificultad elevada, todo chingón. Vamos a sufrir un poquito con eh, lo que me tiene que ofrecer Assassin's Creed Valhalla. Y no estaba mal, avanzaba poco a poco, este... Veía qué misiones secundarias había, daba vueltas por todo el mapa, trataba de derrotar enemigos, me veía que no estaban a mi nivel por completo y me daban en toda la madre. Pero pues todo bien, todo bonito, todo chido. Vamos avanzando chingón, ¿no? Hasta que, desafortunadamente, todo ese ir y venir. Dar vueltas por todos lados, completar misiones secundarias, ver que me matan, reiniciar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues simple y sencillamente, pues. Me canso. Y. perdón. Uno que quiere que le dure un juego. Pues por lo menos 3-4 años. Eh, y esterco. Con esto de la dificultad. Pues bueno, ni modo. Así es esto. Y tristemente. Al final dejé el juego. Pero. Después de tanto tiempo regresé. Regresé para descubrir que pues a esto le habían hecho. o habían realizado varios cambios. De los que. Bueno, sí, sí me había enterado. sí sabía que se habían metido varias. Eh, varios DLCs. Eh, varias campañas nuevas. varias cosillas ahí interesantes para eh, mantener vivo el juego. Eh, solamente que no me había dado cuenta que habían modificado bastante eh, lo que es la dificultad y agregaron nuevas cosillas por ahí que me interesaron bastante y dije ¡ah caray! ¿qué es esto? esto no estaba esto esto era era diferente como lo recordaba ¿qué pasó acá? esto es una nueva forma de personalizar el combate eh, a, a lo que estoy acostumbrado, a lo que ya había visto este... Pues sinceramente me, me sorprendió que puedas eh, cambiar algunos parámetros para hacer esto un poquito más divertido, ¿verdad? <risa> claro que no, pero bueno, ustedes, ustedes saben cómo es esto de querer que algo que te dure un poquito más de tiempo. Así que me tuve que meter a ver cuáles eran los parámetros nuevos que se podían modificar, ¿no? Y, y esto, si es que alguien vio desde el comienzo, desde que se lanzó Assassin's Creed, eh, pues que me diga, que estoy equivocado y no me di cuenta y no lo vi y me valió y pues al diablo, ¿no? Eh, pero si no, pues bueno, entonces lo descubrí apenas y pues me gustó bastante que te dan esa opción de modificar varios parámetros y eso está bien y bonito porque permite que puedas ajustar el juego a una dificultad que tú puedas manejar que no te cause aburrimiento y que te permita seguir avanzando eh, para poder hacer los upgrades necesarios de tu personaje y completar todo el mapa todas las misiones y todo lo que te pide ¿no? Y bueno, entonces me la pasé viendo, revisando eh, cuáles son los diferentes modos de dificultad, cuáles eran esas opciones eh, que te permitían pues ajustar el juego un poquito más a tu gusto. ¿no? este Me pareció muy bien, muy bonito, muy padre, muy chingón que puedas hacer esto. <coughs> Uh, y por lo mismo con respecto al mundo abierto también tienes una manera de dificultad eh, lo mismo con lo que es el mundo abierto también tienes una manera de ajustar eh, pues la dificultad que hay este con respecto a lo que el mapa te muestra este al menos yo desde el combate pues sí prefiero un combate más complicado eh, pero con respecto al mundo abierto y la exploración la verdad lo intenté, sí intenté este eh, un mundo abierto con exploración, o sea, me has enfocado en exploración y andar revisando y buscando y a ver qué escuchabas y a ver qué veías. Eh, pero no es mi idea como para eh, alargar más este desmadre. Este yo lo que quiero es que me muestre el mapa. las ubicaciones especiales. las misiones secundarias. Todo lo que me va a ayudar a hacer que mi personaje tenga puntos para subir de nivel. Y eso es lo que necesito. En cuanto a dificultad, sí, dificultad elevada. Muy bonito, muy chingón. Este, y ya. Además de que, pues por otra parte, ese árbol de habilidades que tiene Adasis creed Valhalla es hermoso. Me gustó muchísimo. Este, como se va enfocando en ciertas habilidades para que esto, esto de la dificultad no sea tan complicado así que bueno eh, voy a perder más tiempo en esto y me está gustando bastante el reto es mayor me está gustando bastante creo que esto le va a dar muchísimo más eh, de horas de gameplay a todo aquel que como yo haya decidido dejar el juego este pero pues te, tenga esas ganas de regresar ¿no? además de que pues a ustedes si es que no han comprado Assassin's Creed Valhalla o si es que estaban pues un poquito remuentes con respecto a comprar un juego de Assassin's Creed eh, sinceramente la idea de modificar la dificultad de esta manera ayuda bastante, ayuda muchísimo, y esto puede hacer que, pues, tu experiencia dentro del juego sea agradable, sea bonita. Este, ya por, por el momento, en todo esto empecé, creo que el lunes pasado, bueno, el, el, hace como cinco días, para que esto, para que quede claro, hace como cinco días no volví a empezar. Eh, lo que es Assassin's Creed Valhalla. Bueno, lo retomé, más bien. Y por el momento me está gustando mucho. Así que, pues, si desean comprar este juego, darle una oportunidad, regresar, Este. completar misiones, pues, ahora es cuando. Por lo menos, este con con la historia principal. Los DLCs, sinceramente, no me interesan mucho. Más que nada porque tendría que pagar. Y no quiero pagar. <risa> así que, pues sí, vale la pena. Así que lo recomiendo bastante. Nos vemos.